7 formas de poner celoso a un hombre Hacer que un chico sienta celos por ti es una estrategia útil para el juego de la atracción, pues es parte de crear expectativa y deseo. No es malo cuando tu interés es forjar una relación, pero te gusta el picante que produce la seducción. Poner celoso a una persona, en este caso a un hombre, puede provocar que él te desee aún más, y en consecuencia afianzar una relación que al final derivará en una sana y bonita relación. Hola, ¿qué tal? Este es Marco, y hoy quiero compartir contigo estas formas para hacer que el chico que te gusta te cele. Recuerda, para el juego del coqueteo va bien, no para fomentar una relación dañina. Y si terminas de ver todo el video de principio a fin, por favor déjame una mariposa azul en los comentarios. De esa manera sabré que esta clase de videos te gustó. Y sacaré más. Número 1. Tengo una vida. Ser una mujer ocupada con una agenda que cumplir hace que él quiera hacer un espacio en ese tiempo. Nos guste o no, las personas asociamos escasez con el valor que una persona tiene, es decir, si una persona es muy solicitada por otras, será porque es famosa, muy importante o muy valiosa y dar ese aire de que la gente es solicitada de ti, hace que él quiera estar contigo y consecuentemente cele a las personas que gozan de tu presencia. Tener una vida te ayuda bastante, porque al final él se da cuenta que eres muy importante en tu círculo social y él querrá, deseará que tú le des tiempo, le des espacio y a veces y en muchas ocasiones también atender, abogar por ese sentimiento de estoy con una chica muy guapa, muy atractiva, muy interesante. Número 2. Muestra el interés, pero no un tipo de interés constante sino que le debes mostrar interés en paquetes discretos. Es decir, hoy le llamas preguntando qué tal estuvo su día, y después de que te contestó el mensaje, le respondes hasta pasar algunas horas. La idea es ir dando el interés de poco en poco, sin llegar a colmarlo de mucho interés, pero sin llegar a actuar como si estuvieses jugando con él. Procura que sienta que te está ganando. Sentirá celos porque pensará, que estás ocupadas saliendo con otros chicos. Mostrar interés de forma no continua, sino que por pedacitos, por trocitos, ayuda a que él sienta que está ganando terreno y posiblemente sienta que también está compitiendo con otros chicos. Número 3. Habla de tus pretendientes, pero no de una manera frívola, altanera o prepotente sino más bien quejándote de que tal tipo solo quería usarte o tratarte como una chica cualquiera. Eso le dará el mensaje de que tú eres muy solicitada. Recuerda lo que dije en el punto 1. Si no lo recuerdas, para el video y regresa de nuevo. Hablar de tus pretendientes debe ser un mensaje que indirectamente diga que hay otros chicos detrás de ti. Puedes quejarte de eso, de que había un chico que se grosero contigo. Puedes hablar de un chico que de alguna manera no te gusta, pero es demasiado insistente contigo. Dar la sensación de que hay alguien más detrás de ti. Aviva los celos. Número 4. Se ligeramente celosa. Los celos en buena medida pueden ayudar a darle ese sabor picante y jocoso a la relación. Quizás... La mejor analogía que podemos emplear es la grasa, tan sabrosa que le da sabor a la comida, pero en grandes raciones puede ser perjudicial para tu corazón. Así, con porciones pequeñas controladas y con un estilo de vida sano, puedes disfrutar de la grasa, así como de los celos. Número 5 Sé misteriosa. No reveles todo de ti, no le cuentes todos tus planes. No hables de todos tus viajes, ni le cuentes toda tu infancia. Evita frases reductoras, es decir, aquellas que te resumen a ti en un par de palabras. Recuerdo a una chica que solía decir, yo solo soy un ratón de oficina, para referir que su vida es aburrida y se la pasaba detrás de un escritorio. Ser misteriosa implica dar información incompleta. No significa dar ese aire de que eres una mujer salida de un castillo tenebroso. Sino realmente reservarte ciertas cosas, cierta información. Dejar que él se gane esa información en otros momentos de la interacción. Número 6. Usa tus redes sociales. Para que un chico realmente te cele, es necesario que sienta que tiene competencia que especule cuando vea tus fotos en Instagram. De si el chico que tienes a la par de la foto será tu primo, tu hermano, tu novio, esta clase de preguntas son las que lo ponen celoso. Número 7. Viste sexy. Así, un consejo útil es que tu ropa proyecte quién eres y que destaque lo mejor de ti. A veces es la sencillez, a veces en la sencillez, de hecho, está la clave. Porque cuando te vea, deseará ser él quien esté a tu par. Aplicar cada uno de estos consejos son importantes porque de alguna manera apelan al deseo de que el chico quiera, desee estar contigo e incluso quiera ser él el que te proteja. Muy bien, no lo mencioné, pero sin embargo me gustaría darte otros tres Puntos más para que también puedas conquistarlo, para que puedas darle. Te voy a dar tres extras que no lo había comentado y te los daré ahora mismo. Número uno, aboga por su instinto protector. Algo que puede realmente despertar el deseo por una persona de un hombre por estar contigo es que abogues por su instinto protector, es que le hagas sentir que tú Necesitas que Él te cuide, que te proteja, no en el sentido de que estés fomentando una relación de dependencia emocional, sino más bien de que Él quiera ser tierno, que quiera ser muy, muy delicado contigo en cuanto a arroparte, en cuanto a atender a tus necesidades. Abogar al instinto protector es algo muy interesante y que muchas veces se les complica a las mujeres muy independientes porque no están acostumbradas o están recelosas de que un hombre actúe un tanto pendiente de sus necesidades. Y es por eso que en muchas ocasiones la mujer independiente, fuerte, pierde en este juego. porque Sencillamente porque no deja que el hombre se interese en ella, la atienda. Y consecuentemente la cuide. Número 2. Deja que te complazca. Algo que realmente va a ser muy útil, incluso para toda la relación, es dejar que él se esfuerce para realmente sentir que hay una conexión contigo. Dejar que él te complazca, dejar que él realmente muestre un interés genuino, fomenta que a través de toda la relación, él no va a ser egoísta. No se va a enfocar solo en sus necesidades, sino también va a estar pensando en ti. Por lo tanto, debes dejar que te complazca. Debes dejar que él muestre un interés honesto por ti. E incluso los celos son útiles porque también él querrá competir contra otros hombres para darte lo mejor de sí mismo. Al final, todo hombre lo que busca en cierto sentido dentro de una relación es dar lo mejor. En tanto que la chica con la que está aprecia, atesore y le gusta lo que él hace por ella. Así, dejarte complacer, dejarte querer que te compre algo bonito, que te invite, que, que él sea el que pague la cuenta, es un gesto que le dice, estoy a gusto con que tú me atiendas, con que tú te intereses por mí. Al final también, eso no significa que él vaya a pagar siempre toda la cuenta, Puede ser tú, pueden ser ambos, 50-50. No hay ningún problema, pero siempre debes dejar que él te complazca. Y número 3, sé exclusiva. Algo que realmente despierta mucho los celos en un hombre es la sensación de que tú eres una mujer muy exclusiva, muy selectiva, de que no vas a estar con demasiados hombres, sino que realmente sos muy, pero es que muy minuciosa muy quisquillosa muy meticulosa con la clase de hombre con el que estás eso permite que él sienta que ha ganado un premio que ha ganado a una chica que no sale con cualquiera la exclusividad genera un torrente de emociones celos entre ellos porque él quiere ser el único que ocupe tu corazón en medio de un mar de muchos pretendientes. Así, cuando tú das ese aire de exclusividad, ese aire de que eres exigente con los hombres con los que sales, que eres una mujer que no se va a ir y se va a enrollar con cualquier persona, al final sentirá que debe competir con esos chicos y finalmente destacar entre ellos. De nuevo, eso fomentará que la relación a futuro sea uno donde él constantemente busque que tú estés contenta. Si tú no colocas esta posición desde un principio, al final al final sentirá que te ha ganado demasiado fácil y en consecuencia perderá el interés. Espero que este video te haya gustado, espero que este tipo de video te haya gustado y me gustaría un poco también que me hagas Saber si tú realmente consideras que los celos son útiles a la hora de jugar el juego de la atracción, consideras que puede ser necesario o consideras que puede ser peligroso porque de pronto puedes impacientar al chico que te gusta. Y por último, déjame una mariposa azul si viste todo este video. Suscríbete, déjame tu manita arriba. Y lo que es más, comparte este video para que más personas se unan a esta gran comunidad be Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.